Señores, a mí me apena mucho con esto de, de, del poeta callejero. Queremos escuchar sus propuestas, sus discursos. Que a por mí. favor venga al programa. No, dime, okay. vamos a seguir. Continúa. Dicen que el poeta callejero tiene problemas mentales, problemas psicológicos. Es lo que se está difundiendo en las redes. Desde hace varios días circula un video del artista urbano, el poeta callejero, donde el parecer improvisa un estudio de grabación, pero mientras hace su interpretación, está llorando. Según se ha dicho en algunos medios de comunicación, el artista, quien ha cambiado radicalmente su look y se ha puesto rubio hasta la barba, se ha quedado loco debido a que él y su esposa se han separado. Es lo que dice, mientras eso se dice, en las últimas semanas el artista ha hecho varias colaboraciones con artistas urbanos y se ha dado a conocer... Que Rochi realizará una colaboración con él. Señores. Lo votaron entonces. Lo que está pasando con el poeta, no creo yo que sea de sentimiento, no. Ay, hombre, pobre poeta. Porque está él, viejito. Eh. Él, pues, no, no, y se ve viejo con ese tinte rubio, porque un, <risa> una gente blanca no le queda un tinte rubio. Tú ves, al mega le queda bien. Porque mega, <risa> no, porque ya el mega tiene la cara diferente No, eh. que el mega un hombre de color le queda bien <risa> su tinte rubio. Ya, te, ya, ya le están viendo. Pero esto. Te dejé que desbaratara a Carlin Chávez y tranquila. <risa> Déjame ahora, da, <risa> eh, lo del Debe poeta. El amor, continúa, amor. Ahí está feo el poeta para la foto. Mira, yo siempre he dicho que el artitaje... No, usted tiene que vivirse su artitaje. ¿Por qué usted cree que K-Pop nunca se ha pegado? Porque él no le gusta usar cadenas, ni guillo, <risa> ni nada de eso. ¿Ni, ni le gusta estar luciéndose, ni que humildemente. Pero, pero que lo del poeta yo creo que es un problema serio, viejo. No, lo, de poeta, eh, o lo del poeta. Un problema si serio. Si no tiene dinero. A mí me dijeron que no tiene ni un peso. Pero él tiene problemas psicológicos. Tiene problemas psicológicos, claro. Si pues, la esposa no, lo votó ahí es peor. No, es que eso ya. no es de mujer. Yo creo Tú que eso no. es psicológico de ahí. Algo le, algo le afectó a él el, el, el caco, como dicen a muchas y, veces la fama no es para todo el mundo claro y el poeta era un tipo que tú lo escuchaba un fritar de poeta, todo el mundo estaba atento si sí. Sí, sí. a los focos en ese tiempo y la música y, y la música, él y la música de, él, y la la música de él, y, él yo creo que el y, y de él, de él vino después de la firma para acá yo creo que la firma no lo puso como ya cuando vino loco con eso que está, de, de lugar garcía y quedó dominando para arriba las luces no no no, ¿Eh? no, no, no, el pobre poeta. No, el pobre poeta no, está, no. tiene que ponerse manos. Si sí, él no puede seguir intentándolo, <risa> que se recupere y se retire un poco, ¿entiendes? Y después vuelva. ¿no? Y, no, y, y, y, qué, y qué mal que se lo Y ahora se está viendo como raneando. ¿también? No, no, y su esposa lo dejó también. Sí, <risa> ¿Cómo que le está lo viendo raneando? Se está viendo como recortado a la gente, como para pegarse, ah, tiene mucho talento. <risa> él tiene que ponerse y eh, hacer su música como él hacía antes. Que todo el mundo le gustaba, todo el mundo esperaba el poeta. Tal día, una canción del poeta. Ahí estaba todo el mundo activo y, y, y, y con esta tirándole de gobierno y la gente le gustaba eso. Mira, mira habría quedado bien un 16 de mayo el poeta, 2020. 2020, habría quedado ¿eh? oh, ya. Eh, un soberano, sí, sí, pero el problema es que ahora para hacerlo, hace un, un tema que no tiene un poquito de coherencia hasta y con la mamanda. No, no, no, el tipo no está, no está, bien, de, de, de, no de, está bien, no está bien. de su Necesita ayuda, de verdad, necesita ayuda. Esperemos ah, que no, su no, familia porque... pueda saber que lo visite. Que lo, ¿Cómo? Santiago, porque a los focos, lo porque tú tienes todo Porque Santiago es el que pega y de lo que, a los porque el problema psicológico de él no tiene nada que ver con Santiago Matías. no no pero la pegada para que pegue un tema. Pero bueno. que hasta el musicólogo lo grabó, le graba un tema y se ¿Quién, pega un chisme. Musicólogo, Piki, y, y, y, y lomi. el y musicólogo está levantando pesas. ¿Cómo va a ayudar el poeta. <ríe> un hombre que está físico y turista. Y pesa, ves, pero un, y pesa un, doble. Un, un verso de, de, de, de musicólogo. Ahí viene el hombre con una pesa. Y yo, ay, estoy fitness. <ríe> Ese va a quedar atrás. Igual que y, es pesa super doble, nuevo. y pesa ahora doble, ahora el super nuevo quiere pegarse con un chisme porque se da vuelta pero no ya se quedan ahí en pesa levantando pesas músico y el otro bueno señores vámonos a una pausa y cuando retornemos tenemos aquí en los osobrosos a nuestro amigo el mega el mega señores el mega el mega que viene con un flow con estos cabellos de sayajin sayajin ustedes se quedan con el de Goku ustedes van a ver el mega se van a hacer los tigres para el mega que se prepara que se prepara el tigre aquí aquí manda un fuego Sí, la gente Vámonos con una pausa y cuando retornemos tenemos al Mega aquí en los Osobrosos. Ya retornamos.